Lecciones de Un Curso de Milagros con Enseñanzas Profundas de David Hofmeister Continuamos hoy con la lección número 68 El amor no abriga resentimientos Tú que fuiste creado por el amor a semejanza de sí mismo no puedes abrigar resentimientos y conocer tu ser Abrigar resentimientos es olvidarte de quién eres Abrigar resentimientos es verte a ti mismo como un cuerpo. Abrigar resentimientos es permitir que el ego gobierne tu mente y condenar el cuerpo a morir. Quizá aún no hayas comprendido del todo lo que abrigar resentimientos le ocasiona a tu mente. Te hace sentir como si estuvieras enajenado de tu fuente y fueses diferente de Él. Te hace creer que Él es como aquello en lo que tú piensas que te has convertido, pues nadie puede concebir que su Creador sea diferente de sí mismo. Bloqueado de tu ser, el cual sigue consciente de su semejanza con su Creador, tu ser parece dormir, mientras que la parte de tu mente que teje ilusiones mientras duerme, parece estar despierta. ¿Podría ser todo esto el resultado de abrigar resentimientos? Desde luego que sí, pues aquel que abriga resentimientos niega haber sido creado por el amor, y en su sueño de odio, su creador se ha vuelto algo temible. ¿Quién podría tener sueños de odio y no temer a Dios? ¿Es tan cierto que aquellos que abrigan resentimientos forjarán una nueva definición de Dios de acuerdo con su propia imagen, como que Dios los creó a semejanza de sí mismo y los definió como parte de Él. Es tan cierto que aquellos que abrigan resentimientos sentirán culpabilidad, como que los que perdonan hallarán la paz. Y es igualmente cierto que aquellos que abrigan resentimientos se olvidarán de quienes son como que los que perdonan lo recordarán no estarías dispuesto a abandonar tus resentimientos si creyeras que todo esto es cierto tal vez crees que no puedes desprenderte de tus resentimientos esto sin embargo no es sino una cuestión de motivación hoy trataremos de ver Cómo te sentirías sin ellos, sin los resentimientos, si lo logras, aunque sea brevemente, jamás volverás a tener problemas de motivación. Comienza la sesión de práctica más larga de hoy, escudriñando tu mente en busca de aquellas personas que son objeto de lo que, según tú, son tus mayores resentimientos. Algunas de ellas serán muy fáciles de identificar. Piensa luego en los resentimientos aparentemente insignificantes que abrigas en contra de aquellas personas a quienes aprecias e incluso crees amar. Muy pronto te darás cuenta de que no hay nadie contra quien no abrigues alguna clase de resentimiento. Esto te ha dejado solo en medio de todo el universo, tal como te percibes a ti mismo. Resuélvete ahora a ver a todas esas personas como amigos. Diles a todas ellas, pensando en cada una por separado lo siguiente. Te consideraré mi amigo para poder recordar que eres parte de mí y así poder llegar a conocerme a mí mismo. Pasa el resto de la sesión tratando de imaginarte a ti mismo completamente en paz con todo el mundo y con todo, a salvo, en un mundo que te protege y te ama, y al que tú, a tu vez, amas. Siente cómo la seguridad te rodea, te envuelve y te sostiene. Trata de creer, por muy brevemente que sea, que no hay nada que te pueda causar daño alguno. Al final de la sesión de práctica, di para tus adentros, el amor no abriga resentimientos. Cuando me desprenda de mis resentimientos, sabré que estoy perfectamente a salvo. Las sesiones de práctica cortas deben incluir una rápida aplicación de la idea de hoy, tal como se indica a continuación, la cual deberá hacerse siempre que surja un pensamiento de resentimiento contra alguien, tanto si esa persona está físicamente presente, como si no lo está. El amor no abriga resentimientos. No traicionaré a mi propio ser. Además de eso, repite la idea varias veces por hora, de la siguiente manera. El amor no abriga resentimientos. Quiero despertar a la verdad de mi ser, dejando a un lado todos mis resentimientos y despertando en él y David nos dice el amor no abriga resentimientos así que hoy liberamos la mente de todos los resentimientos abrimos nuestra mente para aceptar la expiación para aceptar la corrección nos damos cuenta de que no podemos saber nada acerca de la percepción, si queremos aceptar la corrección que nos ofrece el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo pasa por alto el error desde el principio. El ego nos dice que podemos ver el error claramente y luego pasarlo por alto. Este intento de corrección del ego nunca funcionará. Sólo podemos aprender la verdadera corrección de nuestro guía, el Espíritu Santo. Esta manera de deshacer errores en la percepción no viene de nosotros, sino que es para nosotros. Los resentimientos desaparecen en el momento que acepto la expiación para mí mismo. La expiación es una lección en compartir. Este... Es el uso natural de nuestras capacidades y habilidades. El Espíritu Santo reinterpreta la capacidad de atacar por la capacidad de compartir. El Espíritu Santo reinterpreta lo que el ego hizo por lo que Dios creó. Hoy libero todo resentimiento. No me condenaré a mí mismo ni a mi Creador por más tiempo. No intentaré redefinir a Dios como algo distinto al amor. No intentaré definirme a mí mismo como algo distinto al amor. Permito que todo el mundo con quien he abrigado algún resentimiento venga a mi mente ahora. Y entonces perdono. Te entrego, mi hermano santo, mi hermana santa vuelta al espíritu Santo te devuelvo a Dios te devuelvo al amor no puedo conocerte como un cuerpo no puedo conocerte en una persona no puedo conocerte como alguien que exista en el tiempo y espacio lineal solo puedo conocerte como el cristo mi verdadero ser. El ser que Dios creó como uno, en amor eterno. Hoy recuerdo esto mientras repito la lección que Dios me ha dado. El amor no abriga resentimientos. Amén. Thank you.